Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Un cordial saludo, amigos, moderadores. Hoy tenemos un tema bastante interesante, no sé, yo sé que de este tema habéis querido que hablara en varias ocasiones y creo que hoy es un buen día. Hemos estado hablando estos últimos días, pues bueno, de temas políticos, de todo un poco... Y creo que hoy es un tema acertado. Apocalipsis y fines del mundo. ¿Mm? Y si os digo que ya han habido 60 predicciones del fin del mundo, que se sepan, es decir, en el mundo occidental, que se sepan, o países que conforman el mundo occidental. Y os puedo decir que hasta la fecha... No se han cumplido No se han cumplido Luego vamos a hablar un poquito de Edgar Case. Vamos a hablar de Nostradamus Evidentemente no podemos citar Profecías sin hablar de Nostradamus Pero antes me voy a limpiar las gafas porque las tenía un poquillo Así Y ahora ya os veo Perfectamente Vamos a guardar el trapito Vale Buenas noches Podemos empezar de adelante a atrás o de atrás a adelante o como más os guste con todas estas predicciones. Vamos a empezar desde el principio de los tiempos, ¿qué os parece? No vamos a hablar de, de las profecías del fin del mundo bíblicas. Eso lo vamos a dejar. ¿eh? Con lo cual serían más de 60 también contando profecías de otras culturas y otras religiones hablamos del de mundo occidental en ello englobamos américa también toda américa américa del norte américa del sur américa central europa y algunos pa países próximos a europa nos podemos remontar al año 741 antes de cristo los habitantes de roma bueno muchos eh, romanos pues temían que Roma, pues, eh, fuese destruida después de 12 años de su fundación. Es decir, fundan Roma y piensan que se puede destruir. Había, pues, una creencia eh, de, en 12 águilas que habían revelado a Rómulo un número místico que representaba la vida de Roma. No ocurrió. En el año 634 a.C., también en Roma. Cuando no se cumplió la profecía anterior, algunos romanos supusieron que cada águila representaba una década, es decir, 10 años. Por lo que Roma sería destruida después de 120 años de su fundación. A ver, esto se ha cortado, espero que se me, se me oiga bien, ¿no? Se me oye perfectamente, vale. Vamos a continuar. En el año 389 a.C., ¿Qué me dices? ¿Mm? Parece ser que, que esto ya mm, a, apuntaba ya de tiempos inmemoriales. Pues bueno, cuando no se cumplió la profecía anterior, en el año 634, que tenía que ocurrir en el 740, antes, o sea, todo esto empieza en el 740 Cristo. en el 634 tampoco se cumple, y en el 389, cuando no se cumplió la profecía anterior, algunos romanos pensaban que el número místico eh, tenía que dar pues, una suma o un significado del número en días en un año, que serían 365, por lo que esperaban que Roma fuera destruida en el año 365. Tampoco se cumple. En el año 66-67 ya de nuestra era, Simón, Bar, Giora, los esenios, que eran los antiguos ascetas judíos, pues bueno, vieron la revuelta judía contra eh, los romanos entre el 66 y el 70 de nuestra era. Pues como la guerra final, sería el apocalipsis, el fin de todos los tiempos, no, como si el Señor Dios abriese las, los cielos y bueno... Tampoco. En el año 90, Clemente de Roma, uno de los primeros papas de la Iglesia Católica que profetizó el fin del mundo en el año 90. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Clemente de Roma eh, sería un personaje para hacer un vídeo, ¿eh? os lo digo de verdad, porque es que el, los antiguos papas también eran místicos. Porque ellos recogían las creencias del Antiguo Testamento, estaban muy eh, judeizados y tenían pues, diferentes creencias y pues soltaban ellos, ¿no? Ellos, bueno, vamos a soltar una profecía. En el año 365, Hilario de Poitiers, pues bueno, este era un santo que anunció, era francés de Poitiers, anunció que el final iba a pasar ese año, quien decía que el emperador Constantino II era el anticristo. Bueno, esto tiene una explicación. Esto era por el tema de las conjuras y de las conspiraciones y de todo el rollo. Entonces era como un ideal político. ¿Qué pasaba? Que directamente, pues, es el anticristo. Entonces esto se corría como la pólvora y esto, pues, eh, llegaba al conocimiento popular. En el año 375 al año 400 de nuestra era. Martín de Tours, pues bueno, este señor era un húngaro que él decía que pues el, el mundo se acababa antes del año 400. Y decía, no hay duda de que el anticristo ya ha nacido, el, el anticristo lleva naciendo, pues este es como Franco, ¿no? Este es, ha muerto y lo han visto por todos lados, ¿no? Pues bueno, aunque ya está firmemente establecido en sus primeros años, después de llegar a la madurez alcanzará el poder supremo. Es decir, que es un anticristo joven y supuestamente llegaría al fin del mundo. No llegó. En el año 500, Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano, San Irineo. Bueno, los tres, estos tres coleguitas, eh, predijeron que eh, Cristo vendría hacia la Pascua del año 500. <coughs> Y al loro con esto. Una de las predicciones estaba basada en las dimensiones del arca de Noé. Es decir, que hicieron unos cálculos matemáticos del arca porque ellos pensaban que el arca tenía un mensaje encriptado. Y tanto de altura, por tanto de anchura, por tanto de tal. Esta es la fecha. Nos vamos a morir todos en esta fecha. El 6 de abril del 793. Beato de ¿no? Pero pues, bueno, Este fue un, un monjecito español y él predijo la nueva llegada de Jesús y el fin del mundo. Es decir, que cuando viniese Jesús se acababa el mundo porque así nos iba a juzgar o los iban a juzgar a todos. No nos iba porque yo no estaba, ni vosotros tampoco. Hombre, si hay alguno de aquella época que nos lo diga. Bueno, eh, todo el mundo pensaba que el mundo llegaría a su fin. Incluso llegaron a ayunar para llegar puros al cielo. Mm. A la mañana siguiente, Ordonio, uno de los ayudantes, dijo comamos y bebamos, ya que si morimos, al menos estaremos alimentados. Más vale morir harto que falto. ¿Eh? Esto fue en el 6 de abril del 793. En el 799 al 806... Gregorio de Tours, pues bueno, este santo francés, porque era francés en Tours, francés, calculó que el juicio final se produciría más de dos siglos después de su época, entre el 799 y el 806, pero lo predijo en el año 538 aproximadamente. Es decir, que él, hay predicciones centenarias y luego veremos que hay predicciones hasta milenarias. Esto es alucinante. Voy a avanzar un poquito más rápido. En el año 800, sexto julio africano, pues este señor afirmó que el fin del mundo no sucedía en el año 500, sino en el 800. ¿Por qué? Porque él hizo sus cálculos. Pero, cuidado, lo predijo en el 160, entre el 160 y el 240, que es cuando él vivió. Con lo cual, bueno, en el 848... Eh, no sé si os suena, el siglo IX en 847 esta vienta alemana pues bueno, hizo sus vaticinios de que para el siguiente año sucedería el apocalipsis en el año 848 esta mujer fue juzgada estuvo encerrada mucho tiempo por la iglesia y pues bueno, no le dejaron pues libre tan fácil y encima la azotaron en el año 992 al 995, muchos cristianos europeos, el Viernes Santo del año 992, coincidió con la fecha de la Anunciación de María y se corrió el rumor de que en un día coincidente así, nacería el Anticristo. Y por lo tanto, el fin del mundo sucedería antes de los tres años. Curioso, no ha pasado nada de todo esto. Bueno, el del 1 de enero de 2000 esto, pues, el, el cristianismo en general, muchos cristianos en Europa, pues decían que este era el apocalipsis. Este era, pues bueno, esto fue un, formó parte del apocalipsis milera, milenarista. Pues bueno, al, de, al, al final del primer milenio cristiano, que es, pues bueno, todos pensaban que se iba a acabar el mundo. ¿eh? Pues bueno, es, es, incluso se hablaba de que el Papa Silvestre eh, II creyó esto. ¿Mm? Eh, bueno, esto fue el terror milenarista, pero no ocurrió nada. En el año 1033, tras el fracaso del 1 de enero del año 1000, pues bueno... Eh, calcularon que serían los mil años más los 33 años que vivió Jesucristo y que a partir de aquí se acabaría el mundo porque se llegaría los mil años más los 33 de la naci del nacimiento de Jesús, más bueno, una locura y no pasó absolutamente nada. En el año 1186, Juan de Toledo, que fue un cardenal inglés, y falleció en el 200, 1275, pues también predijo el fin del mundo, para el 1186, basado en la alineación de varios planetas. Aquí vemos cómo la, la astrología, astronomía eh, rara de aquella época, pues también hacía vaticinios como supuestamente hacían culturas antiguas. Pero tampoco, tampoco pasó nada. En el año 1260, Joaquín de Fiore, ese místico italiano, determinó que el milenio comenzaría entre el 1200 y el 1260. Eh, fijaos las fechas que estoy dando para todos aquellos que dicen que la historia se comió 300 años. Pues bueno, estoy dando fechas de cosas documentadas, que aquí no tiene nada que ver ni Otón I, ni Carlomagno, ni estas chorradas que se dicen por ahí. Pero bueno, lo dijo uno y ya está, otro lo puso en circulación y todos nos lo creemos. ¿Como los borreguitos? Os lo dice un historiador, ¿eh? Bueno, no pasa nada, como si os lo dice un fontanero, a muchos le sudará la pera. En el 1284, Inocencio III. Este es para cogerlo con pinzas. Inocencio III. Fue el Papa número 146 de la Iglesia Católica, entre el 1198 y 1216. ¿Os suena Inocencio III? Bueno, este fue el que hizo muchas cositas. Ya hablaremos de él, pero este fue el que dijo que en el año, eh, en el, hacia 1216, este Papa, pero dijo que el mundo llegaría a su fin 666 años a partir del surgimiento de la religión islámica. ¿Qué os parece? ¿Os suenan las cruzadas? ¿Todo esto? Pues bueno, este papa fue uno de ellos. Bueno, eh, continuamos. 1496, después de la institucionalización del descubrimiento de América. Porque se institucionalizó, no se descubrió, ya la habían descubierto otras culturas. Pues bueno, místicos del siglo XV. Hablaba, habían, o sea, comentaban que habían llegado a la conclusión que el fin del mundo sucedería en 1496, que serían 1500 años exactos desde el nacimiento de Jesucristo. Con lo cual, el año cero asumen que no fue el nacimiento de Cristo. Esto fue una que, una que se lió con el calendario y la liaron parda. El 1 de febrero de 1524, astrólogos de Londres dijeron en junio de 1523, eh, se acabaría el mundo. Esta fecha, unos 20.000 londinenses abandonan sus hogares y se dirigieron a terrenos más altos porque vendría una inundación a Londres. Y así se acabaría el mundo. O sea, se, se inunda Londres y se acaba el mundo en Cuenca. Creo que sí. Pues Bueno, fijaos la, la, los Illuminatis que eran estos. ¿eh? Están, bueno, en el 1666, pues bueno, el número de la bestia, ¿eh? y, y, el, y es, aquí ocurrió el gran incendio de Londres, y pues mucha gente pensó, hostia, si Londres se va a inundar, pero se va a incendiar, pero se va a liar parda, puede ser que se acabe el mundo. Y llegó mucha gente a pensarlo. En ¿eh? el año 1669... Pero estos fueron los cristianos rusos, cerca de 20.000 cristianos rusos se inmolaron convencidos que ese año llegaría el fin del mundo. Es decir, ni esperaron. Ni ¿Para qué? Venga, a la cara por la ventana. Se vinieron a arriba los cristianos rusos y se acabó. 1689, Benjamin Kitsch, el bautista Benjamin Kitsch, predijo en reiteradas ocasiones que el fin del mundo ocurriría en el 1689. ¿Por qué? Porque lo dijo él. No dijo a alguien, no se ha subido a la luna, ¿por qué? ¿Por qué no, pues él también dijo esto. 16 de octubre de 1736, William Whiston, pero no del tabaco. Eh, este señor fue un astrónomo, fue muchas cosas, fue un teólogo británico y eh, calculó que un cuerpo celeste, un cometa, un asteroide, un, bueno, que chocaría contra la Tierra. Aquí empiezan las teorías europeas de que viene un cometa o viene un impacto a la Tierra, de este señor, de Benjamin Kitsch. Y a partir de aquí surgirán más. Y ya lo vamos a ver. Me he equivocado. William Winston. Perdón, me he equivocado. William Winston. Este fue el del cometa. ¿eh? ¿Cometa o cuerpo celeste? Me he equivocado. De hecho, Benjamin Kitch no. William Winston. Quedaros con ese nombre. Que se me ha ido la olla. 17, más que nada, para que me lo recordéis, 1792, los cuateros de Sheik, Shakers, en Estados Unidos, que era una religión muy rara. Bueno, estos señores profetizaron que Jesucristo volvería provocando el fin del mundo. No sabían el día, pero sabían que era en el 1792. Y vendría como un ladrón, sin que nadie pudiera preverlo. Es decir, Jesucristo se murió, era bueno, supuestamente resucitó, pero iba a venir en plan muy dañino, iba a hacerle daño a la humanidad porque iba a acabar con ella. 1794, los líderes de la religión de los cuatreros de Sheik, otra vez, cuando pasó el 1792 y Jesucristo pues, no se presentó ni de forma de ladrón ni con forma de la lagarterana, pues bueno... Volvieron a vaticinar que el juicio final sucedería en el 1794. ¿Por qué? Porque sí. 1800. Esto es alucinante. ¿eh? ¿Por qué? Pues no sabían ni ellos. Porque ellos estaban ahí, una secta. Esto era una secta. Los cuatreros de Shakers. Yo digo Shakes, pero Shakers. 1806. La gallina profética. Sí, amigo. En Leeds, que es una ciudad de Inglaterra, una gallina empezó a poner huevos que tenían grabada la frase en inglés Christ is coming, Cristo está viniendo. Finalmente se descubrió que era un bulo, el bromista había escrito la frase con tinta corrosiva y reinsertando los huevos en la gallina. Es decir, la gallina echaba el huevo, lo escribía y le metía el huevito por el culete y he aquí el fraude, fijaos cómo hay gente que quieren que ocurra el fin del mundo, y esto es a lo que vamos a llegar después el 20 de noviembre de 1822 eh, habían unas monjas chilenas esta es una historia muy, muy curiosa el 19 de noviembre de 1822 sucedió un violentísimo terremoto en Copiapó al norte de Chile en esa, en esa misma jornada pues una hermanita monja pues dijo que al día siguiente, a las 11, se acababa el mundo. Al día siguiente, la monja dijo que por todas las oraciones de las monjas, Jesucristo había postergado su regreso. ¿Qué os parece? Aquí, ¿eh? Aquí las monjas chilenas, stronger, ¿eh? Vale más la palabra de una monja chilena que la de Vladimir Putin. ¿Eh? Bueno, yo no, os veo, yo no os veo, pero me imagino que eh, estáis, eh, estáis bien, estáis aquí Muy buenas a todos, gracias por venir ¿eh? Y continuamos, ¿qué os parece si continuamos con todo esto? Pero las monjas chilenas me han dejado cuadros Me han dejado cuadros, las monjas chilenas Esto es impresionante ¿eh? Bueno, vamos a seguir, si os parece bien Merced Martín dice, no nos vamos a dar cuenta cuando llegue el fin del mundo. Y estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que el fin del mundo... Eh, había un, un señor que dijo que ya era irreversible ¿no? Fue Stephen Hawking, ¿no? Dijo, el ser humano ya está en el punto de no retorno, ¿no? Y, y algunas personas incluso lo han llegado a afirmar Pero claro, yo creo que el fin del mundo no va a llegar simplemente por... Porque venga un meteorito, pueden ocurrir muchas cosas porque ya han ocurrido cinco extinciones masivas en nuestro planeta. Y no fueron de golpe, fueron progresivas. Cambios climáticos, meteoritos, un montón de cosas que luego se ha visto que podía ser probable. Yo no estaba, vosotros tampoco, no lo puedo afirmar, lo saben los geólogos, los científicos, toda esta gente, que sí son necesarios y no necesariamente nos tienen que engañar. ¿Eh? Y bueno, vamos a seguir un poquito con esto, porque todo esto es eh, a modo de anécdota, ¿no? Las monjas chilenas. 1843-1844, William Miller. William Miller. Antes hablé de William Winston, y este es William Miller. Pero era William, era Guillermo. ¿eh? No Wallace, pero Miller. Miller predijo que Cristo retomaría entre el 21 de marzo es decir, en la primavera de 1843, al, y el 21 de marzo de 1844, que eh, retornaría, retornaría. Y volvería pues, aquí con sus predicciones, con sus cosas, Jesucristo, con su tal, a sacarnos los demonios, pero luego ese señor corrigió su predicción, alegando errores de cálculo sobre las escrituras. La nueva fecha era exactamente el 22 de octubre de 1844. La comprobación de que las predicciones eran incorrectas generó el gran chasco. El gran chasco. Pues bueno, fue un suceso importante en la historia del movimiento milenarista. Un grupo de religiosos estadounidenses del siglo XIX, eh, de William Miller, cuyo nombre toma el movimiento, concluyó por medio de un estudio de las cronologías de la Biblia que Jesucristo, el Salvador, pues vendría. Pues bueno, la teoría de Miller originó eh, la religión adventista, William Miller. La creencia va aísta de que Cristo retornó en 1844 con el advenimiento de Bab. Y otras predicciones proféticas de Miller están recogidas en el libro Ladrón en la noche de William Sears. Lo podéis buscar, ¿eh? fliparéis. 1868, Jonas Wendell. Todos llevan una W, ¿eh? es curioso, ¿eh? somos aquí ahora eh, conspiranoicos. Pues bueno, al no volver Jesucristo el 22 de octubre de 1844, este reverendo adventista se basó en los cálculos de Miller. El que vino antes. En el 1872, nuevamente, Jonas Wendell, al no volver Cristo en el 1868, este reverendo adventista hizo otra profecía. Pero ya se cansó. Dijo, mira, ya que venga cuando quiera, que haga lo que le dé la gana si estoy yo bien y si no, pues no. En el 1874, Nelson Barbour usó los mismos cálculos que William Miller haciendo malabares hasta llegar pues, al 1874 y al final... Eh, esto se publicó en el, en el Heraldo de la Mañana, en un periódico. Y no pasó nada. Ni vino Cristo ni se le esperaba. Michael Baxter, en 1867, este reverendo, profetizó que 40 maravillas ocurrirían durante los siguientes siete años y 75 días, incluyendo guerras, hambruna, peste y terremotos. Este periodo culminaría con el retorno de Jesucristo en el 1875. Michael Baxter tampoco lo vio ni pasó nada ahora vamos a uno muy importante Joseph Smith el fundador de la iglesia mormona afirmó que la segunda venida de Cristo duraría, daría lugar en el año 1891 luego hablaremos de Joseph Smith si os, si os apetece Ahora nos vamos al siglo XX, en el, dos, en, el, en el 2000. En el 1914, Charles Tass Russell, de los testigos de Jehová, esperaron la llegada de Cristo y el fin de los tiempos, tiempo de los gentiles. Tras el fracaso consideraron que la realidad, pues bueno, significaba que pues bueno, era la presencia invisible de Cristo descrita en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo bla, bla, bla. Pero que estaba ya. Estábamos. ¿eh? Y los tiempos se acercan. No pasó nada. 1919. Albert Porta. Una alineación de los planetas causaría la explosión del Sol. ¿Eh? Este señor va a explotar todo. ¿Por qué? ¡Pumba! Se acabó. No ha explotado. En 1925. Joseph Franklin Rutherford... Dijo que se produciría la venida de los profetas del, plas, del pasado tales como Abraham, Isaac y Jacob los que darían comienzo al reinado milenario de Jesucristo. ¿Qué os parece? Pero es muy curioso porque eh, hay un libro de Joseph Franklin que dice millones que ahora viven no morirán jamás. Esto eh, lo escribió este señor y pues eh, bueno aquí habla pues de quién morirá quién no morirá quién sobrevivirá quién no Jesucristo a quién escogerá y por qué y de qué manera y tú mira hacia arriba no te he visto tú no estabas a ti no se te espera y es un poco eso el reparto no o sea vemos que hasta en los cielos está todo parcelado ¿eh? Jesucristo ya viene aquí con con una lista ¿eh? Más te vale que estés en esa lista Porque como venga y no estés Arderás en el infierno Esto es muy curioso, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más con todo esto Yo espero que os esté gustando Porque es un tema apasionante Porque vemos la cantidad de cosas eh, No sé, la cantidad, de co la cantidad de cosas Que esto provoca terrores Provoca una serie de terrores reales y provoca una serie de problemas en, en muchos, muchas mentes. ¿eh? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. ¿Qué tal vais, chicos? Antes de seguir, quiero leeros por aquí un momentito. Zurilma, saludos para ti, saludos a todos. Somos grandeza y la tierra es plana. Muy bien, claro que sí, por supuesto. Ahí, así me gusta, afirmando que no nos vengamos abajo. Venga, 21 de diciembre de 1954, Dorothy Martin, la señora Martin, que era pues una señora de su casa, vivía en Chicago, pues bueno, ella dijo que había recibido mensajes de alienígenas. Aquí empieza ya. ¿Habéis visto que antes os he dicho recordar, que os he dicho el señor Winston, este, eh? William Winston, meteorito que cae a la Tierra? Aquí, Dorothy Martin, Empieza a hablar de extraterrestres, tal y como nosotros los conocemos, entre comillas, en, en, en la modernidad, en nuestro momento. Pues bueno, esta señora tenía escritura automática y se habían comunicado con ella. ¿eh? Bueno, estos mensajes decían que el mundo acabaría con una gran inundación antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954. Y falló, se acabó. No tuvo nada que hacer. Esto se escribió en un periódico también. ¿eh? En el año 1975, Nathan Homer Knorr, pues bueno, lo que dijo es que 6.000 años desde la creación del hombre terminarían en 1975, es decir, la fecha de mi nacimiento. Y el séptimo periodo de 1.000 años de la historia humana comenzaría en el otoño de 1975. Y se hizo un cacao... Cacao se hizo tal cacao. Este señor que ya no supo si era el 75, si le cambió el número porque rimaba con algo. Dijo: uh, ya me he liado, me he liado. Y dijo: ah, Mira, aquí estoy. Ya no hay quien lo arregle. 1980, Lilan Jensen en 1978. Jensen predijo que en 1980 había un desastre nuclear. Aquí empiezan los desastres nucleares. En el 80, ¿Eh? veis cómo van apareciendo personas que cae un meteorito, los alienígenas dicen que acaba el mundo, un ataque nuclear. ¿Por qué? Porque ya son contextos modernos. Pero que hay gente que todavía lo sigue repitiendo. Pero que esto ya se ha dicho en la antigüedad. Bueno. Eh, 1980. Leland Jensen. Habrían Dos décadas de conflictos y acabaría todo con una guerra nuclear y llegaría el reino de Dios a la Tierra. Claro, estábamos en plena Guerra Fría, a los 80. No ocurrió nada. Pero ahora viene lo bueno, que es que este señor no se quedó tranquilo. Y el 21 de abril de 1987, Lilan Jensen... Predijo que el cometa Halley pasaría tan cerca de la Tierra que durante un año pedazos de cometa cubrirían la Tierra para finalmente, en 1987, estrellarse contra el planeta. Es decir, este señor, si no te mata de un ataque nuclear, te mata de un cometa. Y esto ya se predijo en el año 58. Es decir, este señor se basó en algo que ya existía. La gente leía en el 87 y dijo, ah, como no todo no ha llegado, por pues, no había internet. Eh, pues ahora lo repito. 9 de junio de 1994, John Hinkle, el pastor Hinkle, de la Iglesia de Cristo de Los Ángeles, Estados Unidos, predijo que Jesucristo descendería en la ciudad de Los Ángeles en esta fecha, en el 9 de junio de 1994. Tampoco vino. 6 de septiembre de 1994, Harold Camping. ¿Eh? mola, ¿Qué, qué, Harold, ¿qué hacer? me voy de camping pues bueno, este predijo ya lo del rapto el famoso rapto ¿qué ocurriría en esta fecha? él habló del rapto el término eh, define que es eh, que los cristianos pues llegaría a este acontecimiento esperado al final de la historia la segunda venida de Cristo a la tierra en la Biblia y esto se menciona en los cuatro evangelios el rapto él habla ya del rapto se va a repetir también. 26 de marzo del 97 Heaven's Gate La secta predijo que el fin del mundo Esto fue una secta Que en el año 97 A causa del cometa Hal, Hal Bob Hubo un suicidio masivo de sus feligreses Se mató mucha gente Heaven's Gate, buscarlo por ahí Heaven's Gate Pues esto fue una Una secta Que eh, era una secta ovni liberada ¿eh? y, pues bueno, el fin de esta secta coincidió con el paso del cometa hale el cual se consideró un acontecimiento en 1997 y eh, fallecieron, creo que fueron más de 39 o 40 personas. Se suicidaron, ahora mismo pues no lo recuerdo exactamente, pero fue un número grande. El 8 de mayo de 1999, Charles Berlitz. Pues bueno, Berlitz, al igual que otros grupos religiosos, predijeron un cataclismo sin precedentes que ocurriría en la Tierra el 8 de mayo del año 99. Y en Colombia, un grupo de seguidores de una secta llamada Iglesia Estela Maris afirmaron que un ovni los recogería en la Sierra Nevada de Santa Marta para evitar el fin del mundo. Aquí vemos otra vez el ovni, extraterrestres, ¿eh? y ya no es Cristo ya son los ovnis, con lo cual, esto es un dato súper importante, no hay que caer en la demagogia, no hay que caer en la tontería, pero el tema de los ovnis, el tema de los ovnis ya forma parte de, de la gente como si fuera una religión, es decir, eh, por decirlo de alguna manera, hay gente que cree en los ovnis como si fuese una religión. Disonancia cognitiva. ¿Visteis el programa de ayer? Os lo recomiendo. Y hablo de la disonancia cognitiva. Hemos de creer en algo porque, sí, aunque sean cosas que sean controvertidas, ya no es Cristo el que viene a salvarnos. Ahora es un grupo de extraterrestres. Con lo cual ya... Para muchas personas el tema extraterrestre, el tema OVNI, forma parte de una religión. Y el problema de esto es la fanatización. Esto es un problema. Esto es un problema que estamos viviendo. En fin, vamos a seguir. El 1 de enero de 2000, ¿os acordáis de efecto 2000? Pues bueno, aquí se decía que las, los ordenadores, que los dígitos no podían sobrepasar esa fecha y que muchos ordenadores se iban a iniciar en el año 2000 dando lugar a fallos en todos los sistemas y en todos los semáforos, los cajeros, las cosas controladas y qué iba a hacer que las bombas nucleares detonaran o saliesen rumbo a no sé dónde. Yo de esto sí me acuerdo. Se montó un pollo... Ibas al banco y preguntabas, oye, ¿has cambiado el cajero? Sí, no, bueno, el cajero va a ir bien. No, porque es que con el... tú le contabas esto al señor del banco y te dirán con una cara diciendo, este es imbécil. Pero bueno, esto fue un bulo que se metió por ahí. ¿eh? Y quedó todo muy bonito. 17 de marzo de 2000, Joseph Kibhwetere, profeta católico, dijo después, puede equivocarse, en su profecía del fin del mundo del 31 de diciembre de 1999 organizó una nueva fiesta del fin del mundo en la que eh, prendió fuego vivos a 778 seguidores en Uganda es decir, hay gente que no solo teme, sino que se dejan influenciar, evidentemente este señor Joseph Kim Wetere quemó a casi 800 personas pero es que hoy en día las redes sociales hay gente que no te quema, pero que te mete el, cuerpo, el miedo en el cuerpo. Te acojonan vivo. Y esto está pasando. ¿Cuántos vídeos hemos visto del apocalipsis? Que viene un meteorito, que viene no sé quién, que viene no sé cuánto, que los extraterrestres están detrás de... Hay gente que ha muerto. Con lo cual hay que tomárselo un poco en serio esto, ¿eh? Es decir, no frivolizar. El 5 de mayo de 2000, Richard Nunn, En su libro 552000 Hielo, el último desastre. Este señor afirmaba que los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno se alinearían por primera vez en 6.000 años. Fue falso, no, no se alinearon. Bueno, dedujo que la alineación de planetas Causaría catastróficas subidas del hielo en el polo sur y predijo la destrucción del planeta. No se alinearon. Y este señor fue el que sacó la teoría de la inversión de los polos. Habéis visto vídeos de, oye, que se van a invertir los polos. Los polos tienen una fluctuación. Y esto el que sabe, conoce, ha practicado orientación, militar o no militar, sabes que el polo magnético, en 20 años, 15 años, incluso en periodos más cortos, ha fluctuado unos kilómetros. Que puede haber una inversión de los polos. No es repentina, no es que tú te levantes y estés encima del polo norte. No, puede ser que cambie la polaridad pero no cambie drásticamente como se ha dicho y esto es, esto es cierto pero claro, nosotros eso no lo vamos a notar porque no es un cambio de, de polarización repentina pues bueno, Richard Nunn es el que saca esta teoría de que los polos mañana han cambiado el norte es el este y el este es el sur y un cacao y le dijo, mira, esto no hay que la arregle y ya se cayó la boca y no dijo nada más 2001, Academia de Ciencias Uranius. Pues bueno, la, la Academia de Ciencias Uranius afirm afirmó que a finales del 2001 llegaría un, ¿eh? un ovni a California. ¿Por qué no a Cuenca? A California. Pues bueno, al ser consultados en el año 2002 de la falla de su profecía, estos eh, respondieron que los hermanos del espacio no aterrizaron porque nosotros, el pueblo de la Tierra, no estamos dispuestos a aceptar los pueblos avanzados de otro planeta. No sé, y mi perro roncando. Esto es la leche. 5 de mayo de 2003, doctor Malachi Z. York. Pues bueno, este señor decía que ser la encarnación de Dios y nativo del planeta Rix, planeta Risk a mí me, me suena lo del juego, el Risk. afirmaba que el fin del mundo sucedería el 5 de mayo de 2003, tal como lo había anunciado Nuhuaubians. No sé quién es este. Nuhuaubians. No sé, estos es, no, ni, ni puñetera idea. Pero bueno, el nombre ya se las trae. 6 de junio de 2006. Pues bueno, muchos profetas, muchos que se pusieron de acuerdo por internet que decían que el triple 6 indicaría eh, que este día sería el fin de la Tierra, el 666, 6 de junio de 2006. El 6 del 6 del 2006. Y no ocurrió nada. Agosto de 2007, Thomas Chase. Este fue un cura del siglo XV que afirmó que el Armagedón no ocurriría en agosto de 2007 basándose en la profecía bíblica sin numerología. El 21 de mayo de 2011, nuevamente Harold Camping, ¿eh? Harold, ¿qué hace? Me voy de camping. El rapto tendría lugar este sábado, con Dios llevado a sus elogios eh, bueno, y tal, y pues nos llevarían al cielo. Pues bueno, Los seguidores de camping pensaban que aproximadamente el 3% de la población mundial de 210 millones de personas serían raptados. Y mi perro, ladrando. Muy bien. Calla, ¿Ladrando? No, roncando. Cállate ya, hombre, no ronquen nada. Que ronca como una persona. Bueno, el 21 de mayo de 2011 ocurrió esto. El 21 de octubre de 2000 otra vez Harold Camping. ¿eh? Harold Camping, ¿dónde fue? De camping. ¿Y qué hizo? No sabe lo que hizo porque no fue de camping, porque se equivocó. El fin del mundo ocurrirá cinco meses después del rapto, el 21 de mayo de 2011. Con lo cual tampoco sabía. había qué es lo que estaba pasando. C1, ronquen más, hijo mío. Ni puñetero caso. 21 de diciembre de 2012, interpretaciones erróneas del calendario Maya. ¿Os acordáis esto? Se hizo hasta una película, qué cansinos eran. Pues bueno, varias predicciones del fin del mundo, incluyendo alineaciones galácticas una reversión geomagnética, una colisión con el planeta Nibiru, una esto el parcerisa le dio que te cagas, ¿eh? una invasión extraterrestre, el resurgimiento de una nueva era, la explosión de una supernova y la llegada de Rajoy también, ¿eh? 2012, no, era Zapatero, no me acuerdo, no importa, traca atrás, se equivocaron. 13 de marzo de 2013, luego algunos alegaban, no, porque esto era un cambio de conciencia. No, porque esto era un cambio de no sé qué. Pero aquí la liaron parda. Aquí na, na, Todo el mundo se equivocó. El 13 de marzo de 2013, San Malaquías. Elección del Papa número 112. Esto sí que es un poco... Y os lo digo en serio, así como estoy frivolizando un poquito con todo, esto de San Malaquías hay que cogerlo con pinzas. Porque tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Elección del Papa número 112, que gobernaría la Iglesia Católica desde Celestino II en el 1143, incluyendo a los antipapas. El Papa Luna, toda esta gente, ¿no? Contando a todos estos. Este sería conocido como Pedro II, el romano, el Papa Negro. Y hay una profecía que está, ya lo he dicho, en el 1149 que habla de esto. Y aquí es donde empieza todo este rollo. Así que, leeros. San Malaquías. San Malaquías eh, fue un arzobispo católico en Irlanda. Y se le recuerda sobre todo por dos listas de profecías que se atribuye, se le atribuyen a él, pero que aparentemente fueron escritas varios siglos después de su muerte. Muy curioso, ¿verdad? ¿Por qué se le querían atribuir? Es muy curioso leer sobre este tío, San Malaquías. Luego, el 22 de febrero de 2014, por fin mi perro se ha despertado. ¿Estás despertado, no, Zeus? ¿Eh? Anda, ven aquí al directo, anda. Eh, History Channel, que es un canal de televisión, afirmó que según la mitología vikinga, que esto no es cierto, el fin del mundo sucedería el 22 de febrero de 2014. No ocurrió. Esto fue para levantar... Mucha expectativa. El 23 de septiembre de 2017, David Maid, pues bueno, habían personas que se pensaban que la Tierra se iba a destruir porque todos los planetas iban a estar en una línea y el planeta X, hace poco, iba a chocar con la Tierra. Fijaos que han habido vídeos a reventar sobre esto, pero nadie sabe quién dijo esto. David May. Pues bueno, esta, teor esta teoría aseguró, el... esto fue un numerólogo cristiano eh, que bueno dijo que el eclipse solar del 21 de agosto de 2017 era un agujero del fin del mundo. Es decir, el eclipse iba a provocar el fin del mundo. Diciendo que el planeta X o Nibiru, que no tiene nada que ver, el planeta 10, supuesto planeta 10 con Nibiru, y Nibiru no era un planeta... Esto es muy curioso. Esto lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó Cecaria Sitchin. Luego hubieron varios personajes eh, que afirmaban esto y lo dejaron pues, machacando, machacando. Al final de que es que Nibiru es un planeta. No es Nibiru, es Nevheru. Y además yo me especialicé mucho en la cultura mesopotámica. ¿Eh? La, la siriología, en todas estas cosas me especialicé mucho y curiosamente yo escuché una vez un programa que era como un mini documental de David Parcerisa y me llamó mucho la atención y a partir de aquí es cuando yo lo conocí pero yo mi, fue reiteradas veces que yo le dije Neferu Nibiru, como se le llama, no es un planeta es una alineación es una posición estelar. Que se utilizaban las liturgias mesopotámicas. Pero bueno, este señor. Luego creo que lo negó o algo de esto, no me acuerdo. Ya no, no, no creía en Zecaria Sitchin, pero creía en otras cosas, no lo sé. En fin, no cono, no desconozco un poco esta historia, pero en su día. Eh, yo ya lo comenté en muchos vídeos, incluso en este canal, que Nibiru no existe como planeta. eso, una alineación o una posición en el cielo. Y se utilizaban las liturgias, ¿eh? las liturgias, no en la vida cotidiana. Oye, ¿tú dónde vas? Yo me voy a Nibiru. ¿eh? Y tú, yo me voy a Cuenca. No. Esto no es así. No es así, amigo. Es mentira. ¿Vale? Pero bueno, esto ha quedado en el eh, saber popular y parece que, bueno. Ahora nos vamos al 2060. Esto no ha ocurrido. Isaac Newton, ¿os suena Isaac Newton? El señor de la manzana con la aceleración, la gravedad, la ley de la atracción, esas cositas, ¿no? Pues bueno, propuso eh, lo siguiente. Este me calculó, con el libro de Daniel, que el apocalipsis podría ocurrir después del año 2060. ¿Cuándo? Ni idea. En el 3797, que queda una jarta, como se dice aquí, Michel de Notre-Dame, Nostradamus, dijo que eh, en, el, en el 3797 se acababa el mundo. Fin, ya está. Esto lo predijo él en las, centu en las centurias astrológicas y profecías en el año 1555. Y luego en el 5079, ¿eh? Baba Vanga, ¿os suena Baba Vanga? Mm. Pues eh, Baba Vanga predijo el fin del mundo. Y predijo que en 5078 llegaría a atravesar la Tierra los límites del universo. ¿Qué os parece? En fin, llevamos aquí pues, un buen rato. ¿Eh? Me voy a dejar esto para otra segunda parte. Hablaremos en el siguiente programa de Nostradamus. Hablaremos esas profecías, 13 profecías de Nostradamus. Hablaremos de las que quizás se han cumplido y las interpretaciones de las centurias de Nostradamus. Y hablaremos de Edgar, Edgar Case también en otro programa. Y las falsas profecías de Joseph Smith Así que chicos, mañana tenéis un estreno ¿Mm? Tenéis un estreno en, en este canal Sobre el documental de la Atlántida Os espero ¿eh? Será a las 12 menos cuarto, si no recuerdo mal A las 12 menos cuarto. Y voy a leerles un poquito las preguntas. Dice Rafa, Gabriel Celeste dice, pregunta fin del mundo se confunde con propósito, propósito del mundo. No sé qué es eso el propósito del mundo. No, lo que se confunde es la venida de Cristo con el apocalipsis, con los alienígenas, con los meteoritos, con las alineaciones planetarias, con la subida de las aguas. Con los incendios masivos. Es decir, se ha intentado por activa y por pasiva destruir el mundo. Eso es para someter a la gente y para tener a la gente acojonada. ¿Asustada? ¿Por qué? Porque a alguien le da la gana. Yo os digo una cosa... Mmm sinceramente, y voy a dar mi opinión al respecto, dejamos para siguientes partes eh, todo lo que os he mencionado para próximos programas porque si no, nos, nos iríamos de aquí a las 4 de la mañana y yo creo que ya vamos a hacer eh, vamos a hacer un buen rato llevamos aquí casi una hora yo os digo una cosa, yo creo que si se acaba el mundo como ha dicho la compañera antes Ni tan siquiera lo vamos a ver. Es decir, ocurrirá y punto. Quizá ya hemos entrado en un punto de no retorno de una extinción humana, quizá. Pues por la cantidad de contaminación que hay, por la cantidad de cosas que hace el ser humano y de residuos que estamos contaminando nuestro planeta. Y nuestro planeta es como un pulmón, respira, vive, es una entidad. Unos dicen que viva, otros no. Otros dicen que inteligente, otros no. No lo sé, pero lo único que sé es que no tenemos otro planeta. Muchos hablan, bueno, y nos iremos a terraformar Marte, sí, te vas a ir tú. ¿eh? Te vas a ir tú a terraformar, iba a decir, una barbaridad. Pero bueno, es decir, mmm, seamos un poquito más ecológicos y más responsables con el uso de todo lo que hacemos. En fin, por mi parte nos vamos a ir, vamos a hacer una hora. Mañana eh, estreno documental sobre la Atlántida, eh, tenemos un crowdfunding abierto para el siguiente documental, para que podamos hacer documentales de investigación de este tipo, donde hablaremos de la montaña de Montserrat. Podéis entrar en eblv.es.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 Pues por ejemplo, desde los templarios, en la Edad Media, pasando por la Alemania nazi hasta nuestros días actuales, pues contaremos todos los acontecimientos más destacados. Y para ello necesitamos tu ayuda y hemos decidido realizar un crowdfunding. Estamos intentando reunir 525 euros, que no es mucha cantidad, ¿eh? para pues, bueno, los gastos de gasolina, la estancia, el ir, el venir y... Yo he calculado unos gastos totales que he puesto aquí y lo vuelvo a repetir y hoy lo he calculado y es más y el resto saldrá de nuestro bolsillo. Así que es un poquito de ayuda Ya hay personas que han acumulado pues, una cuantía económica y la fecha de realización es del día 16 al 19 de mayo, con lo cual pues, para el día 15 pues, el que haya hecho un ingreso por pequeño que sea nos va a ayudar y nos va a hacer mucha falta. Eh, tenemos aquí pues en la página, en eblv.es, en proyectos, si bajáis del todo leeréis este texto que os acabo de leer y pues veréis que pone ayuda a nuestro documental, donar ahora, es de color rojo, pincháis ahí, pones ahí tu, tu Paypal, la donación que tú quieras hacer y pues bueno no las haces directamente. Y luego tenemos una lista de donaciones con personas que han donado. Falta renovar esta lista, falta renovarla, es decir, actualizarla, perdón. Y, bueno, pues ahí estaremos al pie del cañón. Así que eh, yo por mi parte, muchas gracias. Eh, eh, vamos a intentar hacer documentales, desde luego, serios. Eh, serios, de hecho, el de mañana. Eh, ya lo veréis que está muy bien. A mí me ha gustado mucho. Eh, y, y luego, después del documental, nos iremos al canal de Misterios del Mundo con la compañera Alba y hablaremos del rodaje, de todas las anécdotas y de tos, todas esas cositas que son bastante interesantes. Así que yo por mi parte eh, agradeceros de antemano a los que ya eh, pues, estáis ideando de hacer alguna pequeña donación. Muchas gracias a los que ya la habéis hecho y a los nuevos que habéis llegado a mi canal. Bienvenidos a En Busca de la Verdad. Muchísimas gracias a todos. Un beso, cordiales saludos, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes programas y seguiremos con esto de las profecías y haremos una pequeña lista de reproducción donde cuando alguien te hable de profecías, digas, mira, vete al canal de Rafa Fernández de de la Verdad, que hay una lista de reproducción y verás que hay más de 60 profecías de fin del mundo y no se han cumplido. Así que no me metas miedo eh, y no pasa nada. Así que por mi parte, chicos, muchas gracias. Un besito y nos vemos pronto. Hasta la próxima.